Saludos, mi nombre es Julio El día de hoy les vengo a dar mi top 5 de películas del director Joel Schumacher Intro en honor a su reciente desaparición me puse a revisar su filmografía para descubrir que las he visto todas algunas son muy buenas y otras realmente malas me concentré en las mejores en mi humilde opinión Joel Schumacher fue un director, productor y guionista de cine estadounidense. Realizó películas como The Lost Boys, El Cliente, Batman Forever, 8 Milímetros, Un Día de Furia y El Fantasma de la Ópera de Andrew Lloyd Webber, entre otras. Nació el 29 de agosto de 1939 en New York, Estados Unidos. Su muerte fue el pasado 22 de junio de 2020 él es mucho más conocido por destruir la franquicia de batman con sus tristemente célebres batman forever 1995 y batman y robin de 1997 en este caso hay que reconocerlo son muy malas sin embargo este director tuvo un cúmulo de buenas películas que son recordadas y forman parte de la gran memoria colectiva del cine y la cultura pop para rendir un homenaje hoy daré mi top personal de sus mejores películas comenzamos con la número 5 flatliners 1990 línea mortal fue estrenada el 10 de agosto de 1990 el estudiante de medicina nelson wright personificado por kiefer Sutherland, convence a cuatro de sus amigos para investigar aquello que sucede cuando el cuerpo muere wright Realiza un experimento donde se induce su muerte durante un minuto antes de revivirlo. Al haber experimentado visiones durante su deceso, los otros también lo intentarán, lo que despertará los terrores de sus respectivos pasados. Comparten escena en esta película Julia Roberts, Kevin Bacon, William Baldwin, entre otros. Esta es una película donde sobresale la actuación de Kiefer Sutherland en su momento esta, este film tuvo algunas críticas malas pero envejeció decentemente y es considerada actualmente para algunos como una película de culto número 5 flatliners en el número 4 tenemos la película falling down 1993 un día de furia fue estrenada el 26 de febrero de 1993 william foster personificado por Michael Douglas, es un desempleado inestable y divorciado que abandona su auto durante una tranca del tráfico y empieza a caminar para asistir al cumpleaños de su hija. En el camino es asaltado, pero se defiende y obtiene una bolsa con armas de fuego que ahora usará ante la menor provocación de la agresiva ciudad. El sargento Prendergast, personificado por Robert Duvall, tratará de detenerlo. Es una película que merece ser vista, ya no solo por la gran actuación de Michael Douglas y Robert Duvall, sino por las memorables secuencias con imágenes de mucha fuerza que deben leerse como una crítica demoledora a la sociedad de la época. Número 4, Falling Down. En la número 3 tenemos The Lost Boys, 1987, Los Muchachos Perdidos estrenada el 8 de agosto de 1987 una familia se muda a santa clara en una ciudad costera aparentemente tranquila michael personificado por jason patrick es el hijo mayor y traba amistad con un grupo de jóvenes rebeldes quienes resultan ser vampiros que empiezan a convertirlo sam corey Haim, es su hermano menor Tratará de salvarlo con la ayuda de sus nuevos amigos, unos supuestos expertos locales sobre vampiros. Es otra película de culto dirigida por madre Queda como prueba irrefutable de la irreverencia estética de los años 80. Con una banda sonora que deslumbra entre el rock y el terror. Sin embargo, no deja de ser una película de aventuras juveniles clásica que aún hoy en día la gente vuelve a ver. Número 3 The Lost Boys en el número 2 tenemos a 8 milímetros de 1999. Una viuda millonaria contrata al investigador Tom Wells, Nicolas Cage, para que averigüe si una película snuff que pertenece a su fallecido esposo es real. La investigación lleva a Wells a tener que meterse en el sólido y corrupto mundo de la pornografía y los videos prohibidos, donde su cordura será puesta a prueba. Con grandes nombres en la actuación como Nicolas Cage, Joaquin Phoenix, James Gandolfini y el mismísimo Norman Reedus, el Daryl de Walking Dead, entre otros, es una película en un tono bastante real, mostrando el mundo de la perversidad que la mayoría desconoce o escoge desconocer, con un Cage bastante bueno y un Phoenix, como siempre, excelente. Número 2 8 milímetros antes de dar mi número 1 les recuerdo que pueden suscribirse al canal así apoyarán a esta comunidad que paso a paso ha ido creciendo también les recuerdo que pueden comentar qué películas de este director les ha gustado más o ha dejado huella en su vida ahora sí número 1 fondo 2003 enlace mortal Estrenada el 4 de abril de 2003, a pesar de que tenía pautado estrenarse en el año 2002. Stuart Shepard, personificado por Colin Farrell, es un publicista cínico y arrogante que todos los días llama desde una cabina telefónica a una mujer por la cual se siente atraído a espaldas de su esposa. Un día, el teléfono de la cabina suena. Al contestarlo, es tú. Pasa a ser rehén de un misterioso hombre que lo observa desde un edificio apuntándole con un rifle de alto poder, amenazando con matarlo. Tiene una actuación sorprendente de Colin Farrell. Premisa que inicialmente podría parecer aburrida, sin embargo es de un ritmo trepidante y logra colocarte en el borde del asiento casi toda la película. Demuestra que no hace falta tener grandes escenarios para hacer una película que entretenga de principio a fin al espectador Y que con que tenga una buena historia es suficiente Número 1, Von Bud Espero entonces que no recordemos a este prolífico director como el que le puso pezones al traje de Batman Sin más nada que agregar, les pido que por favor se suscriban, comenten, denle a like Bye